sueños que crecían conmigo Cuatro mil historias casi ciertas O ninguna de veras Pero siempre estabas tú Mientras yo me hacía de ti Fue tu caminar Tu mirada de sal Tu andar y desandar Bonita historia Ojos te buscaban, me enganchaba a tu cuerpo Para no dejarte ir, hasta que te despertabas Fue tu espalda la encargada de callarse las miradas Y los besos que te di, a. Historia. Fue tu caminar, tu mirada de sal, tu andar y desandar